derecho a ser tratados como iguales sin importar su raza, religión o nacionalidad. Identidad con escuadra, raza, religión, edad, nacionalidad con tu arduamente. Derecho a recibir una protección adecuada para poder vivir sanos, física, social y mentalmente y libres. La vez de física, Dicen bat, de bat y satezco a escudir. a tener una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. Elika dura, etxe visite, tosas y marrote con que satezco a escudir. Aquellos que tengan una menos física o psíquica, a tener una educación y atención adecuada. Un riquezo físico el psíquico es esculta y arreta bebesía, ha satezco a escudir a ser queridos y empeñidos por sus familias y la sociedad. Familia que tan bizarriac, marizatua eta huiartua izateko eskubide. Derecho a una adopación gratuita a jugar y divertirse. Doa eskutza escucha la cera eskubidea. Ongi pasatzeko eta jolazte eskubidea. En situaciones de peligro, derecho a una atención y ayuda prioritaria. Arrizko garaetan, arreta eta laguntza jasotzen leenak izateko eskubidea. Guretza no ser abandonados y e explotados en el trabajo. abandonatu eta leharian explotatuta esatzeko eskubidea. Guretza requeriruna edukazioan que sustente la unidad, amistad y justicia entre todos los del mundo. Munduko pertsona guztien arteko elkartasuna, adizketasuna eta guztitia sustatzen duen eskuntza jasotzeko eskubidea.